Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister Continuamos con la lección número 104 Busco únicamente lo que en verdad me pertenece La idea de hoy continúa con el tema de que la dicha y la paz no son sueños vanos Tienes derecho a ellos por razón de lo que eres Te llegan procedentes de Dios quien no puede dejar de darte lo que Él dispone. Pero primero tiene que haberse preparado un lugar donde recibir sus regalos, sus dones. Pues estos no son bien acogidos por la mente que ha aceptado los regalos que ella misma fabricó allí donde solo a los de Dios les corresponde estar. Hoy queremos deshacernos de cuánto regalo inútil nosotros mismos hayamos fabricado y depositado ante el santo altar, donde solo a los regalos de Dios les corresponde estar. Sus regalos son los que en verdad son nuestros. Sus regalos, sus dones, son los que heredamos desde antes de que el tiempo comenzara, y los que seguirán siendo nuestros después de que el tiempo haya pasado a ser eternidad. Sus regalos son los que se encuentran en nosotros ahora, pues son intemporales, y no tenemos que esperar a que sean nuestros, son nuestros hoy. Elegimos por lo tanto tenerlos ahora. Sabiendo que al elegirlos en lugar de lo que nosotros mismos hemos fabricado, no estamos sino uniendo nuestra voluntad a la de Dios y reconociendo que ambas disponen lo mismo. Nuestros periodos de práctica más prolongados de hoy, los cinco minutos que cada hora le dedicamos a la verdad para tu salvación, deben comenzar con lo siguiente... Busco únicamente lo que en verdad me pertenece, y la dicha y la paz son mi herencia. Deja a un lado entonces los conflictos mundanos que ofrecen otros regalos y otros objetivos que solo pueden perseguirse en un mundo de sueños y que se componen de ilusiones, de las cuales dan testimonio. Dejamos todo esto a un lado y en su lugar. Buscamos aquello que verdaderamente es nuestro cuando pedimos poder reconocer lo que Dios nos ha dado. Despejamos en nuestra mente un santo lugar ante su altar en el que sus dones, sus regalos de paz y felicidad son bien recibidos y al que venimos a encontrar lo que Él nos ha dado. Venimos llenos de confianza hoy conscientes de que lo que Él da es lo que en verdad nos pertenece, y ya no deseamos nada más, pues no hay nada más que en verdad nos pertenezca. De esta manera despejamos hoy el camino para Él, al reconocer simplemente que su voluntad ya se ha cumplido, y que la dicha y la paz nos pertenecen por ser sus eternos regalos. No nos permitiremos perderlos de vista entre cada uno de los periodos en que venimos a buscarlos allí donde Él los depositó. Traeremos a la memoria el siguiente recordatorio, tan a menudo como podamos. Busco únicamente lo que en verdad me pertenece. Lo único que quiero son los regalos de dicha y paz de Dios. Y David nos dice, así que hoy nos sumimos en la paz del cielo. Nos sumergimos más allá del sueño del olvido. Despertamos suavemente del dormir, de los sueños y de la muerte. Hoy no veremos ningún conflicto en el mundo porque no vemos ningún conflicto dentro de nosotros mismos. Nunca puede haber una guerra entre lo que es real y lo que es irreal. Hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, simplemente miramos lo falso como falso. Vemos el cosmos lineal como la falsedad que es. Nunca podría ponerse en el lugar de nuestra santidad, de nuestra presencia divina. El pasado nunca ofreció nada. El futuro lo imaginamos y tampoco tiene valor de ningún tipo. No existe obscuridad interna. Y hoy vemos que no hay obscuridad en el exterior. Porque lo que está afuera y lo que está adentro es uno. Hoy seguimos al Espíritu Santo a este estado inmaculado de la mente, invulnerable, trascendiendo la obscuridad. Viviendo, compartiendo e irradiando la luz. Nada puede prevenir la realización de lo que Dios quisiera haber realizado. La voluntad de Dios se ha cumplido. Busco únicamente lo que en verdad me pertenece. Hoy busco los regalos que existen desde antes de que el tiempo comenzara. Hoy se eliminan todos los obstáculos, todos los regalos sin sentido y forjados por sí mismos, son vistos por la falsedad que son. Hoy reservamos el altar santo para los regalos del Espíritu Santo y recibimos los regalos de la eternidad mientras dejamos a un lado los conflictos del mundo que parecen ofrecer otros regalos y otros objetivos hechos de ilusiones. Hoy nos liberamos del mundo, de los sueños, y nos aceptamos tal como Dios